hola gente cómo están yo muy bien el día de hoy les enseñaré la carpeta para optimizar su minecraft el primer paso será entrar a la carpeta que extrayeron algo importante que tienen que hacer es leer lo que les puse en la carpeta ahí hay soluciones y tips para que funcione correctamente el tutorial el segundo paso será instalar fabric si es que no lo tienes instalado en la 1.18.2 Instalalo en la 1.18.2 con la última versión de Fabric 0.13.3 Yo no lo descargo porque ya lo tengo XD El tercer paso será abrir el Lyrics como administrador y seguir mis pasos El cuarto paso será abrir el Benix como administrador y seguir mis pasos. El quinto paso será abrir el Amber como administrador y seguir mis pasos. Si les sale este aviso solo le dan a crear, le ponen el nombre que quieran y listo. Si no te deja darle a crear, solo ve a configuración y a activar protección del sistema. Si les aparece el mensaje de nuevo solo le dan a cerrar y se les abrirá. Ahora sigan mis pasos. Les pedirá reiniciar la PC. La reiniciarán más tarde. El sexto paso es abrir el Azure, e instalarlo como normalmente se instala un programa. Cortaré el video porque esto es puro relleno XD. Van a dejar seleccionado lo de ejecutar el programa para que se abra correctamente. Le tendrán que dar a ejecutar optimizador y esperar 30 segundos o más. Haré un corte para que este video no dure 10 horas. Aquí tendrán que reiniciar su PC. Los veré después del reinicio. Si quieren pueden eliminar el azurite sin miedo, ya que la optimización ya fue incluida en su Windows. Siguiendo mis pasos sabrán cómo desinstalarla. Perdón por el corte, pero tuve que poner estas dos carpetas que son muy, muy importantes para la optimización. El último paso es optimizar el Minecraft, solo sigan mis pasos, esto será rápido. Esto es todo amigos. Si te gustó el video, sé humilde y dale like, suscríbete porfa, que me estoy muriendo.